Bueno, es precisamente hacer partícipe a la comunidad, a los municipios de la zona, del país, a tener acceso a sus propios medios. En Radio Teocelo tenemos la fortuna de que los oyentes eh, otorgan recursos económicos al proyecto radiofónico y en general a los proyectos de Abercop. Ahora tenemos que hablar también del de periódico Altavoz y de... ...el proyecto de video TeoCelo TV... ...el Club de Amigos, por ejemplo, por, por mencionar un esquema... ...es un modelo de participación económica del oyente... ...actualmente el oyente que se inscribe al Club de Amigos... ...aporta 20 pesos al mes... ...aunque contamos con otros donativos más importantes... ...de gente con mayores recursos... ...que otorga cantidades mayores o apoyos en especie... Si hablamos de socios de la Asociación Abercop, que es la Asociación Permisionaria, somos 24 socios, pero colaboradores de los tres proyectos, radio, video y prensa, aproximadamente somos 50. Bueno, han pasado muchas cosas desde 1965. En principio eh, no había grandes gastos, yo creo que el gasto mayor era el recibo de luz, y bastaba con la colaboración de 10 o 12 voluntarios para sacar adelante la programación y los recursos económicos que se allegaba a CEPROSOC eran suficientes en la medida que esto fue creciendo eh, efectivamente fueron necesarios más recursos en alguna época hemos tenido apoyos de fundaciones nacionales altruistas de empresarios por ejemplo en otra época tuvimos apoyos de fundaciones extranjeras de Alemania, de Bélgica, entre otros países. Por cierto, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, cuando Salinas dijo que pertenecíamos al primer mundo, Europa nos dijo, como ustedes ya son de primer mundo, los recursos los canalizamos a África, por ejemplo. ¿no? Pero no han faltado apoyos de toda índole, de muchos sectores. Incluso hemos tenido apoyos del gobierno, pero no lo vemos como una dádiva. Lo vemos a cambio de un servicio a la comunidad con recursos que maneja el gobierno, pero que son de los ciudadanos finalmente.